Gracias por acompañarnos en el sorteo número 2689 de tu lotería de Bogotá, la que más billetea. Damos la bienvenida a las delegadas quienes esta noche nos acompañan garantizando la legalidad y la transparencia de nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras bolteras. Las balotas están previamente pagadas y certificadas por el Icontec para conocer el resultado de nuestro premario. En mayo compra tu fracción o billete de nuestra página web y obten una oportunidad adicional de con el Raspa y Gana Online de tu Lotería de Bogotá. Vamos a conocer el resultado del premio mayor esta noche para el número 1-1-9-5 de la serie 046. Vamos a verificar juntos el resultado del premio mayor esta noche para el número 1-1-9-5 de la serie 046. 46 felicitaciones a los ganadores, recuerden consultar estos resultados con su lotería de confianza a través de nuestra página web